¿Qué tal? Bueno, hoy me voy a divertir un rato. <risa> me puse a ver, dije ¿por qué no? Los videos de Netflix Production Technology Video Resources. Y me encontré con unos videos bastante interesantes sobre administración de color. Yo aprendí un montón de cosas en la página de, de, del Help. ¿no? De, de, de Netflix y también hablando en su momento con ingenieros o con gente responsable de áreas técnicas... De Netflix, pero me asombró que hay bastantes videos que tienen muchos errores en esta parte de, de, del tipo de educación que ofrece Netflix en general, que tiene mucho nivel, pero encontré bastantes errores. ¿no? Vamos a empezar con este video que es de ACES o ¿no? ACES, como lo quieran pronunciar. Eh, lo, lo provee un partner, o sea que no es oficialmente de Netflix, en el sentido de que no lo fabricó Netflix, sino que parece que lo fabricó eh, la gente de DaVinci Resolve. Así que vamos a ver un poquito. Para a explicar resource, algo. ACES RAW files. ¿Eh? files. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, tenemos por un lado los archivos raw y por el otro los archivos comprimidos. No sé por qué. O. Oh. Los archivos raw pueden estar comprimidos también. A ver, originalmente los archivos raw son Difíciles de comprimir porque si vos tomás el, esa imagen monocanal, que es la respuesta del sensor sin diferenciar cuáles son las muestras rojas, verdes y azules, sino que tienes un solo canal con todas las muestras mezcladas, eh, es muy difícil eh, que los algoritmos de compresión sean eficientes. ¿Por qué? Porque todas las muestras tienen información distinta. Entonces, eh, la eficiencia del JPG, que se basa en la transformación discreta del coseno, o la de ondulas, ¿no? el Discrete Wavelet Transform, que es lo que más se utiliza en general en rojo, es poco eficiente porque todos los píxeles son demasiado diferentes. Entonces, hay métodos para que sean un poco más eh, similares entre sí, estos píxeles, estas muestras de rojo, verde y azul. Y esto ya lo desarrolló hace mucho tiempo, en el 2006, más o menos, es la patente de RED que inclusive esa patente entró en conflicto en un momento con con, con Apple que Apple empezó a hacer su Apple eh, ProRes codec basado en el método que tenía ya eh, Red y Red empezó a reclamar que le paguen patentes por el Apple ProRes eh, RAW eh, perdón, por el Apple el ProRes RAW se llama, creo que sí eh, Después está GoPro, por ejemplo, que también paga patentes a Red por, por el método de, de compresión que creó Red. Voy a hablar un poquitito y les voy a mostrar de qué se trata. ¿no? Los archivos Red, ustedes saben, los R3D tienen niveles de compresión. Así que el RO no es antónimo de archivo comprimido. Eso es un error garrafal. ¿no? Entonces voy a mostrarles un poco el... Unas páginas del apunte que en general le doy a mis alumnos en los cursos que doy. Y vamos a ver el, el, el Coding donde hablo un poco de, de este tema. ¿no? O sea, el método se llama GAS, que es Green Average Subtraction. Donde el canal verde, eh, imagínense, gran parte de la imagen suele ser acromática. ¿no? Eh, depende mucho de lo que esté filmando, pero bueno... Los píxeles acromáticos son iguales en valores de rojo, verde y azul, o muy similares entre sí. Entonces el Green Average Subtraction lo que hace es restar el verde al valor de rojo y de azul. Entonces un color acromático queda en cero prácticamente, porque el R, G y B son iguales. Si vos le restas verde, que es el canal de parte de mayor resolución... Resulta en que el, el rojo se transforma en cero y el azul también. Y eso facilita que el compresor eh, haga su trabajo. ¿no? Entonces hay que preparar el archivo rojo antes de comprimirlo. ¿no? Hay otros procesos como el énfasis que lo que hace es eh, un valor de gama para que la compresión no caiga de manera igual en los stops bajos que los stops altos. Porque los stops bajos están cerca del piso de ruido. ¿no? Además del ruido fotónico, el termal, el, el análogo digital es un ruido muy grande. Y cuando te acercas a las zonas ruidosas, eh, el algoritmo necesita debería tener mejor precisión. Bueno, para aumentar esa precisión lo que se hace es poner una curva de gama justo antes del proceso de compresión. Que después se revierte con una gama opuesta. Así que bueno, no hay digamos, una contradicción entre eh, un archivo que es RAW... Y un archivo que es comprimido, porque muchos ROS son comprimidos. Así que no tiene mucho sentido eh, diferenciar eso. ¿no? Voy a volver al, al video. Hay otra parte del video que lo tengo apuntado acá, que es el minuto 3 más o menos. Donde se habla de los colores primarios y la relación de los controles de corrección de color. No es necesariamente la mejor opción para coloristas y artistas de VFX cuando aplican las herramientas de color de color como Live, Gamma, Gain y haciendo ciertas operaciones de like VFX como CG Render Por eso la Academia también definió... Pues está hablando que Live, Gamma y Gain funcionan diferentes en minuto 3 por los primarios de ACES No, las funciones cambian de comportamiento por la codificación del working space. No por el primario. El primario en realidad te puede alterar un poco hacia dónde va el hue cuando vos haces gain, por ejemplo, de verde. Bueno, pero ¿qué es verde? Verde es una abstracción todavía. ¿Cuál coordenada colorimétrica te estás refiriendo? ¿Con qué exactitud te estás manifestando cuando vos decís verde? Si es el verde de AP0, resulta que no está alineado... A, a, al lugar donde el Lucus se corta en la longitud de onda del verde que comúnmente le decimos verde sino que corta, o sea, la longitud dominante empieza a irse hacia el cian lo mismo pasa con, con el azul ¿no? el azul está desalineado en AP0, por ejemplo y cuando vos querés subir el canal azul y haces gain en azul va hacia un violeta, por ejemplo entonces, los primarios no alteran el comportamiento de Gain en sí. Lo que sí cambia el comportamiento de Gain es la codificación. Esto ya lo leen en otro video y lo, lo pueden buscar. Vamos a ver otro videito que también me llamó la atención. ¿no? Que es un Round Trip. Eh, que es importante también entender alguna mala práctica que aparece en la imagen. No, no aparece descrita verbalmente. Que es el minuto 4.58, casi 5 más o menos. Se habla un poco de la show loot. Y la show loot en general, cuando vos la fabricas, no alteras nunca el punto negro. Y acá está alterado. Las curvas que están editadas tienen el punto negro alterado. ¿Qué pasa si vos alteras el punto negro? Digamos, esto cualquier DIT con experiencia que haga Onset Grading lo sabe. Parecería que la persona que hizo el video nunca hizo Onset Grading. O sea, estás violando una regla fundamental del Onset Grading. Una Show Loot, si vos subís el nivel de negro, imaginemos esto. Subí el nivel de negro en la Show Loot. La Show Loot se aplica como proceso final a la decodificación de la imagen de cámara, que viene en logarítmico, por ejemplo, y una LUT lo convierte a 709 con una, estil con una estilización determinada. Si vos subís el nivel de negro, siempre vas a tener un negro alto. El fotógrafo cierra el diafragma y le queda el negro alto por la show lut todo el tiempo. Y si tenés una CDL justo antes de la show lut cuando bajes OFFSET, Nunca va a bajar el nivel de negro porque la luz lo que hace es subirla constantemente. Eso no se hace. No se hace. Y está como, como parte de, de, de, de un gráfico. Que los gráficos tienen que ser explicativos. No puede no coincidir el gráfico con la explicación. Así que bueno, esto también está muy mal. Por favor, no lo hagan. No le presten atención a la imagen. Aunque deberían prestarle atención. Y bueno, vamos a terminar con otro video que es un poco más largo y tiene un montón de cosas. Eh, se los voy a mostrar. Eh, este no está proveído por el partner. Supuestamente no tiene ese título. Sino que parecería que es un video de Netflix: ¿no? manejo de color y flujo de trabajo de en naces. ¿no? Entonces, vamos a ver un montón de errores técnicos explicados acá que me impresiona que sean tantos. ¿no? 10.45, 10.45. Nos vamos a 10.45. Uno toma como referencia a Netflix por todas las cantidades de excelentes documentos que hicieron. Y de pronto aparecen estos videos que me llamaron mucho la atención. Acá tenemos el espectro visible. O sea, las longitudes de onda. Que bueno, hay unos problemas de lectura por las texturas, etc. Bueno, los, los gráficos deberían ser lo más claros posibles. Son información. Son importantes. Y bueno, empieza con el azul. En vez de empezar con el violeta, o sea, si el espectro visible empieza con el ultravioleta, bah, por dónde empieza es un, una discusión. ¿no? Vos podés poner las longitudes de onda largas a la izquierda y las cortas a la derecha. Acá está ordenado por distancia digamos, de, de, de cada longitud de onda. ¿no? En nanómetros está ordenada la escala. Entonces acá tenemos el ultravioleta y empieza el violeta. Y esto es azul. Y termina en el infrarrojo. Bueno, aunque sea termina en rojo el gráfico. Pero si vos ves los valores intermedios. Si ya empezamos sin el violeta. Bueno, imagínense dónde están cayendo eh, estos valores en nanómetros. En relación a, a, a, a los colores que están representados en, en el gráfico. ¿no? Bueno, eso está muy mal el gráfico. Hay que tomarse un poco más de trabajo ¿no? para hacer un video así. Que va a tener aparte miles de vistas después. Después hay otra parte que es desopilante también. Se habla del círculo. A 0 grados está el rojo. A 110 grados está el verde. ¿Cómo a 110 grados? Y a 220 está el azul. O sea que cada 120 grados... Eh, perdón, cada 110 grados está diciendo. Hay un primario. 0, 110 de verde, 220 ¿No? Vamos a ver, por lo luego 220 el azul. <risa> o sea, es una manera extraña de dividir 360 por 3, ¿no? Vos dividís 360 por 3 y te da 120 grados, ¿no? 110. O sea, el verde debería estar a los 120 grados y el azul a 240, no a 220. Bueno, tenemos un gran problema de que el video este, además... Debería perder sus vistas, ¿no? habría que quitarlo y hacerlo de nuevo con la corrección y, y que pierda las vistas que tiene. Ay, bueno, vamos a ver el 15, minuto 15 más o menos. Va a explicar el gráfico de colorimetría, el video. Entonces dice que el primero del primero de los ejes en, la, en, en el diagrama. ¿no? A diferencia de espacio de color, cuando vos decís la palabra diagrama, te estás refiriendo a una superficie de, de dos dimensiones. ¿no? No, no, no a un volumen tridimensional. Entonces, los diagramas en general no pueden expresar una de las tres características del color. Vos siempre el color lo describís a través de tres atributos. Puede ser cantidad de rojo, verde y azul, o cantidad de magenta, amarillo y y cian, o cantidad de tinte, no o valor de tinte, cantidad de saturación, brillo, como quieras, siempre son tres las características. Y en un diagrama entonces falta una dimensión. Acá lo que se va a explicar es que el eje X es una coordenada colorimétrica. Es el diagrama de cromaticidad, es lo que se está explicando en el video. O sea, la cromaticidad son dos características de color Juntas en un plano. Faltaría un tercer eje, que es el de la luminosidad. La cromaticidad y la luminosidad se complementan y forman la sensación de color. Así que tenemos cromaticidad abstracta, sin, color, y, eh, sin luminosidad, imposible. Color sin luz, ¿no? color sin brillo. Es, es raro, ¿no? es una abstracción la cromaticidad. Entonces tenemos el eje X y después el eje Y. Y dice que indica la luminancia, pero no es de cromaticidad el gráfico. ¿Cómo de luminancia? La luminancia es un tercer eje. Que más adelante, en el propio video explica que el tercer eje es Y mayúscula. Cuando la Y es minúscula, es el segundo eje de coordenadas colorimétricas en el diagrama de cromaticidad. O sea, no es luminance. Luminance es I. Mayúscula, ¿no? En el X y Z mayúsculas estás describiendo un espacio donde Y está diseñado a propósito por la CIE para que coincida con lo que ellos denominan en su momento la luminosidad. La luminosidad es un atributo del color, no es algo directamente mensurable. Vos no podés con un instrumento preguntar cuál es la luminosidad del, del azul, por ejemplo. Que justo es un problema ¿no? el, el, el definir bien la luminosidad del azul. ¿Por qué? Porque los instrumentos miden intensidades radiométricas nada más. O sea, cuánta energía hay en función de cada longitud de onda. Entonces el tema es que vos cuando medís un objeto azul tiene muchas ondas cortas, una gran intensidad de ondas cortas, pero no te dice cuánto brilla. ¿No? Esa es una paradoja que tiene la fotogrametría. No poder saber exactamente cuánto brilla el azul, por ejemplo. Entonces se estandariza. Bueno, el azul brilla en relación a los demás colores un porcentual. Vas ponderando ¿no? a través de una función, que es la función de luminosidad. Entonces, el valor Y mayúscula en el espacio de color X y Z, donde se basa la CIE en toda su colorimetría, coincide con la función de luminosidad. Entonces, I es luminosidad. Pero I griega minúscula no es luminosidad. Es uno de las dos dimensiones del gráfico de colorimetría, el gráfico de cromaticidad, el plano de cromaticidad. Le falta un eje. Así que bueno, el segundo no indica la luminosidad de la muestra. Está mal. A mayor luminosidad... ¿Mayor será el valor en el eje X? No. Cualquiera. Entonces, fíjense. Que aparte, empieza... A Acá dice una mayúscula. La mayúscula, sí. Es, es luminosidad y está en un tercer eje que no se ve en este diagrama. Aparte, si miran esto. Estas son las longitudes de ondas del espectro visible. Y cuáles serían sus valores X y Y. Una abstracción total. Fíjense que el verde... Bueno, es más brillante que el azul. Y capaz que por eso terminás razonando. Bueno, este eje i corresponde con la luminosidad. El azul es más oscuro que el rojo. El rojo eh, es más oscuro que el verde. Pero el amarillo es más claro que el verde. Y el amarillo está más abajo. Así que ese valor i minúscula no es luminosidad. La luminosidad está en un tercer eje que no estamos viendo. Que es el eje de profundidad en este gráfico. En el 26 habla de la cromaticidad potencial que puede reproducir eh, un, un, un dispositivo de reproducción. ¿no? Eh, vamos a ver que no es lo mismo para las cámaras. Or the bueno, acá se equivoca. La cámara no tiene esa capacidad de procesar cromaticidades que, por ejemplo, están fuera del espectral locus. No existe un color fuera del espectral locus. ¿no? Entonces, el resultado de, de las coordenadas colorimétricas que definen el gamut de color de, de una cámara... Resulta no de la potencial capacidad de procesar cromaticidad, sino de una calibración. La cámara es un dispositivo electrónico que se enfrenta a intensidades radiométricas que se convierten en voltaje por el efecto fotoeléctrico en el sensor y hay que mapear. O sea, hay que decir que este voltaje corresponde a determinado color. ¿Cuál? Bueno, A través de la calibración, que es justamente ese proceso, el fabricante decide cuáles son sus primarios nativos. Que caen casi siempre, por problemas de, de calibración, muchas veces fuera del Spectral locus. No tiene que ver con que la cámara vea más o menos colores. Es falso eso. Muchas veces, inclusive cuando vos medís un objeto con un colorímetro o con un espectrómetro y haces la con las funciones de igualación, lo transformas a colorimetría, te encontrás con que este objeto tiene una colorimetría de rojo, que la cámara capta con tres voltajes y hay que transformarla en esta colorimetría. ¿Cómo haces para transformarla en esta colorimetría? Bueno, haciendo que el máximo del voltaje se mapee en una colorimetría que a veces es mucho más distante, o entre comillas más saturada, imposible, más saturado que el arco iris, lo cual es el límite. El límite de, de saturación o de pureza es una sola longitud de onda y eso es un estímulo muy saturado para el ojo humano. ¿no? Entonces ese límite de pureza que te da la longitud, longitud de onda única, no podés poner una colorimetría que esté por afuera del espectral del locus. Porque eso no existe. No es que la cámara vea algo más saturado que el ojo humano no llega a ver. Eso es una, un mito, digamos. Es una mala comprensión de lo que es el gráfico. Así que no hay una potencial eh, capacidad de registro ¿no? de, de la cámara por tener un primario muy alejado del espectral locus. No, es resultado de, de, bueno, de, de los problemas que tiene la cámara y que uno tiene que andar poniendo cada vez el primario más lejos para que coincida la colorimetría real del objeto con la colorimetría sensada. ¿eh? Así que por eso hay que hacer transformaciones de espacio de color después de cámara a display no, no te queda otra porque los primarios de, de display son reales bueno eh, 2935. yo me divierto y me puse la gorra porque estoy regorra eh, es una expresión bien argenta me puse la gorra es como soy un vigilante de, de internet ahora <risa> la policía de internet <risa> vamos a ver otra cosa eh, los iluminantes estándares, ¿qué son? En definitiva, son modelos. O sea, son idealizaciones, ¿no? como un modelo de moda, viste, que es la, la idealización de la belleza. Bueno, los modelos son idealizaciones. Por ejemplo, la esfera es un modelo, o la pirámide es un modelo. Pero, pará, pará, las esferas existen y la pirámide de Keops existe. Sí, pero el modelo de la pirámide es perfecto. En cambio, la pirámide de Keops tiene problemas, ¿no? No es una pirámide perfecta, perfecta. Lo mismo que la esfera. Vos querés hacer una esfera perfecta y seguramente que algún micro detalle le vas a encontrar. Entonces, hay ideas perfectas, platónicas, no que modelan de alguna manera lo, lo ideal... Y después está la realidad. El modelo te puede servir para, para simplificar esa realidad. Dentro de, del modelado, existen los, el modelado de iluminantes. Cuando la palabra iluminante, a veces hasta yo mismo la uso mal, como reemplazo de fuente de luz. No es así. La fuente de luz es lo real y el iluminante es lo ideal. Bueno, los iluminantes ideales son... O algo complejo de explicar en un videito corto, que son distribuciones espectrales perfectas, ¿no? que están modeladas a través de, de, de un ensayo, por ejemplo. La CIE define el iluminante A, por ejemplo. Y el iluminante A trata de ser una referencia para todas las fuentes de luz que utilizan tungsteno como eh, incandescente, ¿no? como material incandescente para generar luz. Entonces, si vos analizás el espectro del, del trusteno, va a coincidir más o menos con el modelo ideal del iluminante A. Hay otro iluminante estandarizado, que es el F, y hay muchos F's en CIE porque son los fluorescentes. Después está la fuente de luz real fluorescente. Y también hay otros modelos que se dejaron de usar, como el B o como el C, que trataban de hacer a través de filtros la síntesis de la luz del, del día, ¿no? la luz del sol... Y después están los, los iluminantes diurnos, que son los D. El D65 es un modelo ¿no? de distribución espectral ideal para algo que muta constantemente, que es la posición del Sol respecto a la Tierra. ¿no? Entonces vos, la luz del Sol, ¿qué color tiene? Qué sé yo, si se está moviendo todo el tiempo el planeta. Y además pasan nubes, etc. ¿no? Entonces hay un modelo ideal de cuál es el color de la luz del Sol. El iluminante de 65. ¿Hay otros iluminantes? Sí. El de 55. El de... Qué sé yo. Podés, podés ir creando vos los tuyos, pero los más estandarizados son el 60, el 65, el 61, el 55. Podés crear el tuyo también. El número sale de una... Eh, una correlación con una temperatura color a través de otra teoría, que es el objeto negro de Planck. ¿no? Un objeto que absorbe toda la energía que le das, y en un momento le das tanta energía, tanta temperatura, que las moléculas que están en movimiento adentro de del objeto negro empiezan a irradiar. ¿no? Es el radiador perfecto de Planck. Entonces, es un modelo también. No existe. Es un modelo. ¿Hay, hay intentos de hacer radiadores perfectos? ¿no? ¿Objetos negros? Sí. Pero el modelo es matemático, además. Es una cosa que funciona en el mundo de la matemática. Entonces, de acuerdo a la luz, el color de luz que generaría determinadas temperaturas, medidas en Kelvin en vez de centígrados, generan determinados colores. Entonces, hay una cantidad de colores que están unidos por una línea. Son muchos puntos unidos por una línea, que es el Planckian Locus. ¿no? Es la, el lugar donde están todos los puntos de color que generarían el objeto negro de Planck a medida que se va calentando en temperatura Kelvin, de la más baja a la más alta. Entonces, el Planckian locus es una línea que une un radiador perfecto. Después está el Daylight locus, que está un poco más arriba, es un poco más verde, en realidad es menos magenta, en realidad, que el Planckian locus. Entonces, la propia teoría de Planck tiene sus problemas, ¿no? su propia no linealidad. Y el daylight locus está penitas arriba y uniría los puntos D, estandarizados por la CIE. Entonces, después de toda esta explicación que tuve que dar, los, los iluminantes estándares no están ahí. Vamos a ver lo que dice. Bueno, acá hay un problema, ¿no? White Light of Illuminant. Mm -mm, son cosas diferentes. Lo importante para nosotros, us, usando RGB color spaces, es este: el CIE Standard Illuminant D65. Bueno, acá el iluminante D65 lo posa sobre el Planckian Locus. Está más arriba. Que es encontrado a aproximadamente 6500 de Kelvin. Locus. Bueno, esa sería la temperatura correlacionada, ¿no? Entonces, esas líneas verticales que ven son las, las, las distancias que hay en, con el Daylight Locus ¿no? y más o menos cuál sería la temperatura correlacionada con el objeto de Planck. Bueno, fíjense que todos los, los iluminantes de ese se posan en el Planckian Locus. Eso es eh, un error. Y nada, vale la pena explicar bien estas cosas. ¿no? Te tomas todo el trabajo, explícalo bien. Pero vamos a ver en 34. otros temitas donde se empieza a hablar de una de unas funciones no la función de transferencia bueno acá hay una cosa rara ¿La función de transferencia define el mapeo entre valo valores tres estímulos lineales? No, no necesariamente. <ríe> Puede, por ejemplo, ser la cantidad de voltaje que genera una, un fotosensor. ¿Y los valores no lineales electrónicos de la señal? No, tampoco. En realidad, lo que varía la función optoelectrónica, en este caso, sería la relación luz-valor de código. Pero como dice optoelectrónico, confunde un poco. Como si se modificara el voltaje. No, no se modifica el voltaje en ningún momento. El voltaje va a tener relación lineal con la cantidad de luz que llegó al, al sensor siempre. Dice que this way every sensor manufacturer creates a specific transfer function. Muy bien. Como que acá más o menos empieza a corregir lo, lo que estaba dicho al principio. Acá ponemos color space coded value en un eje y del otro lado la luminancia. ¿no? En realidad todavía no es luminancia, pero bueno, sería la intensidad. De cada color, ¿no? de cada voltaje que debería corresponder al rojo, al verde y al azul. Y vemos una función sigmoidal dibujada. No, Las funciones de transferencia son casi siempre curvas que tienen una forma de, de codificación. ¿no? Vos estás transformando luminosidad, como dice acá. No, Ya sabemos, son intensidades de rojo, verde y azul en valores de código. Esos valores de código no tienen un, una codificación que es digamos que tiene una forma de S. Siempre es una curva ¿no? y puede ser mixta la, la función de transferencia donde hay una parte recta y después una curva, que es lo que casi siempre utilizan los fabricantes. ¿no? Un valor cat que separa la porción lineal de la porción logarítmica. Y, y eso describe una, una forma curva que no es sigmoidal, que no tiene un, una parte cóncava y otra convexa. Tiene siempre la va hacia una sola pendiente, no tiene pendientes negativas en ningún momento. Bueno, raro. ¿no? Raro que aparezca una sigmoidal acá, como si hubiera una especie de ilusión de que hubiera una curva característica ¿no? eh, dentro de la cámara. La curva característica es una descripción de la función, la, eh, en realidad, de la respuesta no lineal de un foto, proceso fotoquímico que muy poco tiene que ver con cómo funciona el sensor electrónico. ¿eh? Ay, bueno, vamos a seguir. Eh, después dice que... Every model of sensor to ¿La función cambia la capacidad de la cámara para reproducir color? No. Una función logarítmica, por ejemplo, no cambia la capacidad general de la cámara para reproducir color. No mejora la reproducción color. El color en sentido de de hue, de saturación, de, de, de variaciones tonales. No, no eso no, no, no lo varía, no, no, no la mejora. En realidad es un truco para poner en archivos que tienen poca profundidad los mejores valores de código de un rango dinámico. El rango dinámico de la cámara. Entonces, el fabricante como sabe cómo capta la cámara sabe sabrá mejor él cómo distribuir ¿no? el propio fabricante los valores de código. Le damos muchos valores de código, por ejemplo, a las luces altas. ¿no? A la parte donde el ser humano se encandila. O reservamos gran parte de los valores de código de las luces altas y los usamos más en las bajas. Entonces, Esa distribución de valores de código es la función optoeléctrica que utiliza el fabricante para distribuir los bits de manera razonable entre los stops que la cámara es capaz de captar. Así que bueno, no tiene nada que ver. 37. Acá hay una seguidilla importante. Parecería que como que el que hizo el video, este mundo no lo maneja tanto. No sé por qué se tiró tanto a la piscina, ¿no? A, a explicar cosas que no sabe. Se sigue hablando de transferencia. The classic scene. Ah, es muy rara la explicación, como que la codificación logarítmica es para representar fielmente el comportamiento de la luz, el comportamiento de la luz, <risa> en relación con la sensibilidad y la percepción de detalles. ¿Qué tiene que ver? Of for para las diferentes exposiciones. No, no tiene nada que ver. Eso, la codificación logarítmica es una manera para ahorrar datos, nada más. Es un truco para ahorrar datos. El dato crudo de Arri, por ejemplo, puede venir todavía con codificación logarítmica. Pero muchas cámaras dan el dato lineal, la respuesta tal cual del sensor. Tienen algunos procesos siempre las, las imágenes RAW. Son crudas, pero más o menos. Ya vienen con algunas cosas precocidas, ¿no? Eh, bueno, después en el 38, esta es una seguilla importante. The classic y el newer Alexa Lock C mm, acá raro, ¿no? La función Gamma CRT y Acá hay raro, ¿no? Los CRT tienen, tienen su propio comportamiento no lineal ¿no? en el. En el... Habría que explicar cómo funciona del todo ¿no? el, el cañón de electrones, pero cuando vos aumentas la energía en el cañón de electrones, la cantidad de energía que obtenés sigue de alguna manera una, una tendencia que vos podrías eh, utilizarla a favor codificando la señal ¿no? de manera inversa a cómo funciona el CRT. ¿no? Así que eso es un poco lo que dice acá, ¿no? La función gamma se desarrolló para corregir monitores CRT. Bueno, para corregir, no, para aprovechar la no linealidad. CRT ¿no? monitors. And then evolve for other displays. It maintains the endpoints of the curve intact. Entienden. But remaps the other values in between. Examples of this are the sRGB for computer monitors y el REC709 para HDT. HDTV. Estos son los que se refieren al mundo de la dinámica pero ahora con los displays modernos estamos añadiendo nuevas categorías que van a mantener considerando que las 4 valores más brillantes que bueno, acá dice white point ¿no? vamos a hablar un poco de esto dice que hay Nuevas categorías de displays, que las señales tienen valores más brillantes que el punto blanco. Y el punto blanco se refiere a la cromaticidad. No se refiere al brillo, el punto blanco. Cuando vos querés referirte al blanco en términos de brillo, lo que hablas es de white peak, no de white point. Point en el sentido bidimensional en el diagrama de cromaticidad, point, un punto adentro de un gráfico. En cambio, peak es el valor máximo en términos de luminancia absoluta. ¿No? Eh, o sea, fotogrametría pura, nit Cómo medís eh, el, el brillo de un display. Así que peak es la palabra que se debería utilizar, no punto blanco. Bueno, me parece que en, en, en hacia el final del video hay como una explicación de la historia de ...de las funciones de transferencia, donde se habla un poco del CRT ¿no? y sus características intrínsecas. ¿no? El, el CRT tiene digamos, una forma de producir una imagen que guarda una relación, el brillo que genera... Eh, de, ...que no es una proporción lineal con la cantidad de electricidad que vos necesitas para generar ese brillo. Entonces, la cantidad de energía eléctrica y energía lumínica... No guardan una proporción lineal, es bastante no lineal el CRT. Entonces, se habla un poco en el video de que... la televisión se transforma en el LSD, el Liquid Crystal Display. ¿no? O sea, que dentro del software de la TV digital... Tenían que generarse los mismos defectos. Y acá hay, acá hay un problema, ¿no? Eh, de comprender el CRT como un defecto. El CRT es no lineal. Eso es un defecto. Lo que está bien es la linealidad. No. No, no está mal la, la no linealidad, digamos. No tiene nada de malo. Es más... La no linealidad del monitor CRT... Daba un montón de ventajas. Porque... Le podías dar mayor ancho de banda a las sombras que a lo brillante. Y eso era bueno. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una respuesta no lineal también. Entonces, ¿vamos a considerar que la visión humana es defectuosa? ¿En relación a qué? En relación a escalas lineales. ¿Y a quién le importa la escala lineal? Si vos lo que querés hacer es producir imágenes. Que el sistema visual humano reconozca como similar a una escena real. Entonces, lo bueno de, de, de que el CRT era no lineal permitía asignar mayor ancho de banda a lo que mejor distinguimos, que son las sombras más que las altas, ¿no? que, que lo que empieza a encandilar el sistema visual humano. Así que eh, la codificación de las señales compatibles para el CRT tenían que utilizarse también en el LSD, que tiene... Una respuesta bastante cerca a lo lineal, ¿no? vos le agregás voltaje al LCD y el LCD va bloqueando con la polarización eh, la luz que tiene en el panel de fondo. Entonces, esa relación entre voltaje que bloquea ¿no? a través del cambio de, de polarización del cristal líquido, la luz que, que, que viene de atrás, bueno, ahí sí se guarda una proporción cuasi lineal, y bueno, para. Poder utilizar el LCD hay que agregar en el propio LCD un control de voltaje no lineal para que se parezca al CRT. Pero eso es bueno. Eso es bueno porque en la señal, que ahora es digital, se utiliza mayor cantidad de valores de código donde más ve el sistema visual humano. Así que no es algo malo. Y acá se habla como un dolor de cabeza que suceda eso ¿no? en el, a la hora del video. Hay no, un tipo agarrándose la cabeza, un sistema defectuoso. Había que incrustar por motivo de compatibilidad, eso es verdad. ¿Un dolor de cabeza para lo demás? No, en realidad es bueno, es buena la no linealidad porque coincide un poco mejor con el sistema visual humano. Y vos lo que querés es, en definitiva, hacer un trampantojo. ¿no? Engañar al sistema visual humano de que está viendo una escena que... Que en realidad está siendo proyectada en una pantalla. Entonces, si queremos hablar de ser fieles a la realidad, bueno, apagamos la pantalla. ¿No? <ríe> Esa es la realidad. Lo que está fuera de la pantalla. Lo que está dentro de la pantalla es ficción. La enorme cantidad de veces. Bueno, después tenemos eh, otra. otro detalle más adelante. Donde se habla del de surgimiento de determinadas normativas. Que están eh, desordenadas en el tiempo. no Están invertidas. Acá tenemos la normativa HD, por ejemplo. Una versión retocada del sRGB. ¿Cómo? El HD es una versión retocada del sRGB. O sea, el 709 es posterior al sRGB y no es así. En la historia, el 709 es anterior al sRGB que se estandarizó más adelante. Aparte, piensen en esto también. El CRT se utilizaba para computadoras también. No es que nació con la computación, el, el, el, el monitor fla, el plano, el SD. No. LCD. no. Y el HD también tenía sus su monitores RT. Yo me acuerdo de los primeros monitores de grading HD, CRT eran costosísimos, generaban un calor increíble, como generan ahora los monitores HDR Dual LCD. Y, y claro, los flat panel tenían la ventaja de que consumían menos energía, pero bueno, el CRT brillaba más, tenía mejor contraste que los primeros LCD. Después la me fue mejorando la. La tecnología, pero la verdad es que los primeros paneles eran bastante malos. Para hacer color, para hacer compo. Así que bueno. Eh, y también dice algo de la, cali de la calidad. no Dice que es diferente la función de transferencia de 709. O sea, tiene el mismo espacio de color, ¿no? Los mismos primarios y el mismo punto blanco. Cambia la gama, la función de transferencia. En ese caso, electro-óptica, no autoeléctrica, ¿no? Para representar las imágenes con una mejor calidad de color. ¿Qué? ¿Qué? ¿Una mejor calidad de color que el sRGB? ¿Mejor respecto a qué? A nada. En realidad el, el 709 tiene una gama diferente que el sRGB, ¿no? gama 2.4 gama 2.2. Porque se supone que la televisión la ves en un entorno tenue. La verías en su sus orígenes en un entorno tenue. Ahora vemos televisión a oscuras, con, eh, en exteriores. ¿no? Vemos pantallas... Que utilizan el sRGB y lo llevamos con nosotros a todos lados. Así que la verdad que el entorno de visualización es variable. Pero en otra época no era tan variable. La computadora estaba en una oficina que tenía un entorno brillante, con un escritorio todo iluminado. En cambio, la televisión, vos la veías, no sé, supongamos a la hora de comer o después de comer, en un entorno más oscuro, más tenue, iluminado tenuemente. Esa diferencia de entorno hace que las compensaciones que tenés que hacer. Para el centro, del campo visual y la periferia Utilicen valores gama distintos Así que no tiene que ver con Representar la imagen con una mejor calidad de color Sino que los entornos de la televisión Siempre fueron distintos que los de computadora Hasta incluso en el SD y en el analógico No tiene nada que ver con Con modificar gama para mejorar algo No, tiene que coincidir con el entorno Y el entorno siempre se compuso se, se compensó a través de, de, de un valor en to en gamma. Digamos algo más complejo. Que tiene que ver con, con un valor que no es 2.4. Sino que puede ser 1.2, 1.1. No hay que dividir el gamma por 2. Más o menos para entender ese, ese tipo de cosas. Ay, bueno. Después hay otra parte. Se está haciendo largo el video. Pero bueno, yo me divierto haciendo estas cosas. viste Después que lo vea montoto. Me da igual. Vamos a hablar de la de la era de, del intermedio digital. Todas las correcciones que adaptan el contenido para que se visualice correctamente en pantalla implica cambiar los datos reales de las imágenes para adaptarlas a cada pantalla. No entiendo por qué. Los archivos se tienen que cambiar para adaptarse a una nueva tecnología. Buah. Acá hay como... Eh, algo bastante extraño. ¿no? Como que la corrección que adapte el contenido para ser correctamente visualizado en la pantalla es una transformación hacia display, una display transform. ¿no? Y no implica cambiar el dato real de las imágenes. Eso Es una transformación de salida, en todo caso. El flujo display referred tenía que ver con que vos tenías una imagen que ya está adaptada al monitor y a partir de ahí trabajabas en composición, no en no, efectos visuales o color. Entonces, vos ya corregías algo que había pasado por una transformación a display. Entonces, está un poco mal explicado el, el, el flujo de trabajo. ¿no? Así que, eh, en la época del intermedio digital, porque acá aparece el cineón expresado, eh, se utilizaba un flujo de trabajo sin refer. No se utilizaba un flujo de trabajo display refer. ¿no? Acá en el gráfico ven que hay un, una tuerquita que dice cineón Bueno, acá está el flujo de trabajo que escanea el negativo y pasa por una transformación eh, a display en el final. A través, eso se hacía a través de una lookup table que incluía incluso la emulación de cómo se vería ...positivado el material y con una lámpara de cine que casi siempre es D60. ¿no? Un, un, un punto blanco, un iluminante que es más cálido que el D65 de, de las pantallas de video. Entonces, el Print Field Emulation, el PFE 20, 23, 53, no me acuerdo ahora el número del el stock de Kodak... ...que solemos tener a veces en los software lo que hacen es convertir Cineon, que es el escaneo, a eh, un 709 que trata de emular cómo se vería esto que estoy haciendo. Impreso, y revelado y positivado. <risa> Entonces es una Print Field Emulation que se utilizaba como Display Transform. Entonces vos cuando hacías combo, corregías color, trabajabas eh, sobre el Cineon. ¿no? O si sea, hacías corrección de color sobre el cineón directamente... Estás trabajando en un espacio logarítmico y para corrección de colores cómodo. Para compo lo que hay que hacer es deshacer la codificación no lineal del cineón y decodificar el cineón y pasarlo a lineal. ¿no? Esa decodificación se hacía a través con una lookup table de una dimensión, por ejemplo o con una función de transferencia de una sola dimensión. Bueno, O sea que el digital intermediate es sin refer. Con una alteración de la característica de la propia, del propio negativo. ¿no? Un sin refer que no es del todo reversible y que no podés encontrar exactamente los valores, la escala lineal ¿no? eh, que separa digamos, las luminosidades de la escena. Pero bueno, aunque sea quitas la codificación sin y empezás a trabajar componiendo eh, sobre una escala pseudo lineal que después la veías a través de una, de una display transform ¿no? que se podía hacer con una LUT. Así que el flujo de trabajo del, de, del Digital Intermediate es sin refer. no es Display refered. Display refer sería si vos convertís el Cineon a 709 con la LUT, la imprimís la LUT y arriba de, de la LUT puesta seguís trabajando. Así que esto está mal explicado también. 1.10. Vamos a buscar 1.10 más o menos. 1.10.45, donde hay un problema icónico, y los gráficos son muy importantes, son gran parte de la explicación, ¿no? donde aparece un icono que es una paleta, ¿no? que la paleta como que da la sensación de que es el trabajo del colorista. ¿no? Vamos a ver ahora en 1.10.45, no, que aparece otro gráfico, que es más sintético. ¿no? diferenciando el Display Refer Color Space Workflow del Sin Refer. Y acá es un poco confuso, que tiene que ver también con las explicaciones que dio antes, ¿no? esa confusión viene arrastrándose un poquitito desde antes. Ven que hay una caja roja y yo le, hago, le presto mucha atención a los gráficos porque un, una imagen vale más que mil palabras, el gráfico tiene que estar bien. Bueno, fíjense que este es el archivo digital y después hay un... Eh, un contenedor rojo que lo que nos dice que el trabajo de color, no la tuerca, el trabajo de color se hace antes que el display, porque el display está a la derecha, ¿no? se supone que el gráfico es lo pasado, es la izquierda el archivo digital, el trabajo, el display. Esta paleta debería estar de este lado para que el gráfico sea comprensible. La transformación a display se hizo antes y vos trabajas con datos que ya están preparados para, para ser reproducidos por el display. Y el SinRefer Color Space Workflow es algo raro, pero bueno, nos encadena de alguna manera con el archivo original. El archivo original, el trabajo y después la transformación a display. Capaz que hubiera hecho la caja siempre de este lado pero lo importante es dónde está la paleta. La paleta esta debería haber estado de este lado. ¿no? Así que ese gráfico hay que tener cuidado de comprenderlo bien. Y bueno. Eh, eso digamos que es... Todas las huevadas que puedo decir yo. Sobre los videos que tienen miles de vistas en Netflix. Que nos educa muchas veces. En cosas técnicas. ¿no? ¿Qué sé yo? Este video tiene 20.000 vistas. El anterior tiene... 10.000 vistas, etc. Bueno, cuidado con estos detalles. Así que, bueno gente, espero que les haya gustado esta edición de fucking eh, Netflix Production Videos. Y nos vemos la próxima.